Bienvenidos a este cuarto video, donde estaremos ya editando sobre OpenStreetMap. En la última sesión eh, nos quedamos en que estábamos sobre el panel cartográfico y elegíamos la fotografía que mejor eh, nos convenga. El recordarles que en este punto necesitamos estar en el modo edición, para poder empezar a editar. Les recomiendo, y las personas que apenas están empezando en el tema, poder tener mucho respeto y ética hacia el mapa. Recordar que esta información es utilizada para muchísimas cosas y que si nosotros no lo tomamos con responsabilidad, eh, puede tener o podemos tener eh, repercusiones sobre otros usuarios. Entonces, eh, para esta primera instancia, los invito a que nos basemos en el manual, en el manual de OpenStreetMap que nos va a llevar de la mano y una vez que nosotros dominemos la herramienta o sepamos de qué trata la herramienta, poder ya eh, editar sobre el mapa. Entonces, vuelvo a repetir, eh, necesitamos estar en el modo edición y vamos a ir en nuestra barra, en la parte donde dice, o el signo de la ayuda, y aquí viene todo un, un menú de ayuda, y aquí dice, no antes de, de empezar, debería estar familiarizado con OpenStreetMap, y este editor antes de comenzar a editar. ID, que es nuestra herramienta, contiene un tutorial para enseñarle los conceptos básicos de edición de OpenStreetMap. presione el botón Iniciar Tutorial, y poder este, llevar el manual. Aquí nos comenta que son alrededor de 15 minutos. Pero quizás sea un poco más. Vamos a darle clic. Como vemos nos está llevando a una interfaz de prueba. O una interfaz este, en la cual vamos a poder editar. Eh, sin tener problemas eh, de que estemos dañando el mapa o alguna cuestión de estas. Entonces, sobre esta interfaz vamos a poder realizar ejercicios que nos permitan de una mejor manera eh, llevar el mapeo. Entonces, vamos a empezar. Dice, bienvenido, este tutorial enseñará los conceptos básicos de edición en OpenStreetMaps. Vamos a decirle aceptar y dice... Los datos aquí mostrados son de práctica y no se guardarán nada de lo editado en el tutorial. Muy bien, vamos a darle clic. Dice, en el tutorial utilizamos la palabra cursiva para enseñar y definir conceptos y las palabras nuevas. Ok. Vamos a empezar por la navegación y aquí dice, puede usar los siguientes botones para omitir capítulos en cualquier momento o reiniciar capítulos si se atasca. Vamos a empezar. Aquí lo que estamos viendo es que tenemos una serie de botones en la cual nosotros podemos eh, regresar o saltar dependiendo de nuestro nivel o, o dudas que tengamos para poder saber cómo eh, mapear alguna cuestión. La idea de estos videos es que también sea un poco más interactivo y podamos eh, ver conceptos más allá que, que vienen en, en, el, en el manual. Ok, entonces vamos a presionar navegación y dice, el área principal del mapa muestra los datos de OpenStreetMap sobre un fondo. Puede hacer clic y arrastrar el mapa con el botón izquierdo del ratón para moverlo. También puede usar las teclas de la flecha en el teclado. Entonces eh, aquí nosotros vamos a ensayarlo. Vamos a poder arrastrar el mapa. En realidad es muy sencillo. Es dar clic y arrastrar el, el mouse. También nos dice que podemos utilizar los botones eh, más y menos. Para poder acercarnos y alejarnos del, del mapa. Entonces más y menos es para podernos alejar. Dice, utilizamos la palabra elemento para describir las cosas que aparecen en el mapa. Cualquier cosa en el mundo real puede ser mapeada como un elemento en OpenStreetMaps. Lo que comentábamos en nuestra teoría es que el modelo de OpenStreetMaps está basado en estos tres elementos, que son puntos, líneas y áreas. Dice, los elementos del mapa eh, van a estar representados eh, eh, en una forma que pueda describir el objeto. Ya lo decíamos, un punto puede describir una tienda, puede describir un semáforo, una línea puede describir una carretera, puede describir una línea de electrificación, un área puede eh, describir un estacionamiento, puede describir un centro comercial, puede describir una casa. Entonces, los elementos del mapa se representan usando estas, estos tres modelos puntos, líneas y polígonos vamos a, a darle a Setup y dice en OpenStreetMap los puntos a veces se llaman nodos y las líneas y las áreas a veces se llaman vías entonces esto hay que tenerlo en cuenta dice todos los elementos en el mapa pueden ser seleccionados haciendo clic con el botón izquierdo en ellos. Haga clic en el punto para ser seleccionados. Aquí lo que nos está refiriendo es que para poder seleccionar un punto eh, lo podemos simplemente elegir. Más bien para poder elegir cualquier entidad geográfica solo basta tocarla. Eh, nos aparece algo res con resplandor, algo que nos hace ver que lo estamos eligiendo. Vamos a darle aceptar. Dice: cuando un elemento es seleccionado, el editor de elementos se muestra junto al mapa. Entonces, aquí nosotros tenemos el editor de elementos. En el editor de elementos, nosotros vamos a poder visualizar toda esa información que se puede eh, ingresar. Eh, lo que comentábamos en, de la Wikipedia, aquí si sí nosotros le damos en el de información nos va a aparecer eh, ¿no? ayuntamiento de la municipalidad dice un edificio donde se ubica la administración de un pueblo o la ciudad o que simplemente sirve como un lugar de encuentro de la comunidad si nosotros quisiéramos ver la documentación más a fondo nosotros podemos darle clic aquí y nos llevará a lo que es nuestra wiki de OpenStreetMaps y aquí nos dará una descripción más a ciencia cierta. Entonces aquí nosotros tenemos que pertenece, esta etiqueta eh, pertenece al Amenity. Y viene su fotografía y su descripción. Entonces con esto nosotros podemos saber... Eh, ¿A qué se refiere? ¿no? Entonces eh, recordamos que su key es un amenity y su eh, valor es tonwa. Viene la descripción y aquí nos dice el modelo con el que puede ser representado. Entonces viene del grupo eh, equipamientos y puede ser por un punto o por un polígono como nosotros lo podemos describir. En este caso, en nuestra plataforma de ensayo, está representado con un punto. Entonces, vamos a darle aceptar. Dice, la parte superior del editor del elemento muestra el tipo de elemento. Este punto es un ayuntamiento o una municipalidad. En la parte inferior nosotros vamos a, a poder ver el editor de elementos, este editor de elementos contiene campos que se muestran los atributos del elemento, como su nombre, la dirección, el tipo de construcción, eh, si, este, si hay algún otro eh, campo que desea agregar, también lo podemos realizar dentro de esta parte del editor de elementos. Para nosotros poder cerrar esta parte del editor de elementos simplemente podemos hacer escape o en su defecto dar en el, el tachecito y poder empezar. Una de las partes importantes es que nosotros también podemos eh, buscar buscar elementos dentro del mapa entonces aquí lo que nos está diciendo es que podamos buscar un elemento, en este caso calle, verano. Le vamos a elegir y nos llevará hasta el lugar donde se encuentra la calle seleccionada. Vamos a darle a aceptar. Aquí otra de las cuestiones que nos dice es que los campos que se muestran en una calle son diferentes a los campos que se muestran para el ayuntamiento. Hay que recordar que son diferentes tipos de elementos o representaciones eh, geográficas. En este caso la calle urbana está representada por una línea y la municipalidad o el ayuntamiento estaba representado por, por un punto. ¿no? Eh, para esta calle, dice el seleccionada, el editor de elementos... Muestra campos como sentido único y límite de velocidad. Dice, cierre el editor de elementos y presione Escape. Vamos a cerrarlo. Y hasta aquí es nuestro video en el cual estamos dando la introducción y la navegación de las herramientas. En nuestro siguiente video veremos cómo se edita un punto y cómo podemos... Nosotros etiquetar. Happy Mapping...